Para acabar con esta primera tanda de vídeos, eh, un poco hablando de OpenXR y del Interaction Toolkit y teniendo en cuenta que en algunos casos, bueno, pues eh, no todo el mundo puede disponer de unas gafas, de conectarlas a, para ver desde el editor como hemos hecho en estos vídeos, etcétera, eh, para ver cómo, cómo funciona la aplicación sin, sin compilarla, etcétera, pues eh, vamos a ver en este vídeo brevemente una herramienta muy interesante del Interaction Toolkit que es eh, bueno un, un simulador de, de gafas de realidad virtual que nos va a permitir probar, bueno más o menos sin usar unas gafas de verdad eh, pues probar el funcionamiento, cómo funcionaría en un dispositivo entonces vamos a ir al Package Manager en el... En los vídeos anteriores hemos instalado el Interaction Toolkit utilizando o buscándolo directamente en el Package Manager El problema es que la versión que viene no es la última y nos interesa utilizar la, la versión, la última, la 2.3 al menos ¿vale? La que viene y la, la recomendada es la 2.2 pero nos, nos interesa utilizar la 2.3 Y para instalarla en ese caso hay que instalarla por nombre ¿vale? En el vídeo ya, ya mencionaba un poco eso ¿Vale? Tenéis que darle a añadir al paquete por nombre y el, el la eh, URL es com.unity.xr.interaction.toolkit. ¿Vale? Le daríamos a añadir y nos la añadiría. ¿Vale? Vemos que eh, bueno, en este paquete hemos antes instalado los Starter Assets, pero eh, además de eso hay, hay otros elementos. ¿vale? Hans interaction demo, MetaCase Adapter, Tunneling Vignette y esto de aquí, que es muy interesante, XR Device Simulator, vale y lo vamos a importar, si lo importamos, vemos aquí abajo que en, en Samples XR Interaction Toolkit 231 nos ha aparecido este Device Simulator, que tiene una serie de cuestiones, ¿qué es lo que va a hacer esto? Bueno, tenemos aquí el, eh, el prefab, que simplemente lo vamos a arrastrar a, a nuestro... Eh, a nuestra escena de acuerdo lo que va a hacer básicamente es un mapeo eh, va, va a simular eh, en, el inter, en el sistema en el input system va a simular lo, la información que envía los mandos las gafas etcétera eh, cuando estamos utilizando en un dispositivo real eh, va a coger señales del ratón y del teclado y las va a enviar como si fuesen esas, esas señales de tal manera que entre comillas por así decirlo va a engañar al, a este XR Interaction Manager que tenemos aquí eh, y, al, y, al, y sobre todo al Input Action Manager que tenemos en el XR Origin ¿vale? sigue siendo el mismo, toda, todo funciona exactamente igual que antes, recordad que tenemos aquí nuestro nuestra action específico para salir de la aplicación, etcétera, solo que vamos a entrar en lugar de esperar las señales físicas, vamos a utilizar un teclado. Entonces, si le dais al play, pues lo que vais a ver es que nos sale aquí en la pantallita. Vale, veis aquí que yo, moviendo el ratón, simplemente se mueve la, la visión. Y aquí tenéis un poco, pues, la información de, de qué es lo que podemos hacer. Si yo pulso el tabulador, entonces el ratón mueve un mando si pulso en tabulador mueve el otro mando, si apunto al suelo y aprieto el grip que es el botón que si os fijáis eh, está aquí marcado la G, apunto, pulso G y me teletransporto exactamente igual que antes o si eh, utilizo el AWS funciona como el joystick, el, el IJKL funciona como el, el, de, el joystick del otro mando Vale, de nuevo me teletransporto, ningún problema, incluso la acción específica que teníamos, si recordáis, vamos a ir a la consola eh, Que era utilizando, eh, bueno tenemos de hecho vemos los mandos que están torcidos como teníamos, todo, todo exactamente igual Y si pulsamos el botón B que es el primary, veis que aparece la señal esa de sending feedback eh, Evidentemente no, no nos vibra nada en este caso pero y si lo mantenemos pulsado a los dos segundos nos aparece el quit application, ¿vale? de esta manera tan sencilla podemos, bueno no es la, la mejor situación, pero podemos eh, eh, bueno, pues, eh, probar las gafas de, de realidad virtual o la aplicación de realidad virtual sin tener unas gafas.